La asociación de estudiantes de Agremensura sea green. UAS Recinto San Francisco da la bienvenida al nuevo semestre 2018-2, -20. de igual manera le damos la mayor de las felicitaciones a las nuevas autoridades electas que fungirán como autoridades durante el siguiente cuatro años. nos sentimos orgullosos y llenos de alegría, al saber que nuestra alta casa de estudios está en manos de la rectora Enma Polanco y su gabinete de vicerectores al igual que el decanato de nuestra facultad al frente del ingeniero Amparo Céspedes y nuestra amada escuela de agrimensura en manos del agrimensor Andrés Rosario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 vuelva a ser el orgullo del pueblo dominicano y en tan solo un mes y una semana de gestión se está sintiendo y viendo el cambio tras su trabajo sin descanso, en pro de nuestra alta casa de estudios. Felicitaciones a nuestras nuevas autoridades. Es hora de trabajar, la UAS los necesita.